Bien, vamos a ver cómo funcionar dos usuarios en OJS 3. Yo tengo la versión 3.3, pero bueno, 3.2 cambia un poquito acá, pero no mucho. Eh, y la 3.1 cambia un poco más, poco más pero se van a dar cuenta. Si siguen, más o menos las rutas son muy parecidas. La OJS 2 cambia bastante, pero es básicamente lo mismo. ¿Sí? Imagínate tenemos, tenemos dos usuarios que tenemos que unificar, eh, dos cuentas de usuario, porque, no sé, imagínense un evaluador que se hizo otra cuenta para entrar y bueno, suele pasar que en vez de, quería usar un correo electrónico diferente y con eso, eh, básicamente fue y se creó una, otra cuenta en vez de editar su perfil y cambiar el, el, los datos del usuario que puede hacerlo, suele pasar... Bueno, ustedes como gestores, en, en el rol de gestoría, obviamente, para hacer esto. Eh, van acá usuarios y roles. ¿bien? Eh, ubican el usuario. Por ejemplo, eh, acá tenemos eh, tres. ¿no? Del mismo. Estos son tres míos, ¿no? Para hacer pruebas de, de, de procesos editoriales. Pero imaginemos que tenemos que unificarlos, ¿no? Bueno, cual, primero tenemos que preguntar a la persona cuál quiere preservar. ¿Sí? ¿Y cuál? No. no imagínense que pre preguntamos y otra persona me dijo, el único que quiero preservar es el de Gmail, porque Gmail es el usuario que tengo. La próxima vez no me voy a crear un usuario nuevo y nos dice, bueno, le explicamos. Bueno, pero igual tenemos que fusionarlo. ¿Cómo hacemos? Primero, ubicamos este va a ser siempre el dato. Primero, ubicamos al que queremos eliminar. En realidad, fusionar, no eliminados. Pero, sí se elimina, pero el concepto es fusionar. Primero, al primero que tenemos que Ubicar es al que vamos a fusionar. Lo buscamos acá. Eh, lo buscamos por apellido. Suele ser lo más conveniente. Si no tiene roles en la revista. Vamos a apretar acá. Para buscar usuarios externos a la revista. ¿sí? Si tenemos que fusionar usuarios. Sería raro que tenga que buscar externo. Pero bueno, puede pasar. no eh, Lo buscamos. Y lo ubicamos. Este es el, imagínense, el que no utiliza. se que vamos a fusionar. A eliminar. Apretamos acá. ¿no? Fusionar el usuario. Acá está la opción. Bien. Si no aparece la opción, es probable porque no tienen permisos para hacerlo. Y tengan que pedirle al administrador del portal que lo haga. ¿sí? Si es una revista individual, yo supongo que no, no, no, no no, nunca van a tener ese problema. Apretan. Le va a aparecer de nuevo una lista de usuarios. Lo buscan. Y acá buscan al usuario que quieren preservar. A ese que le dijo... No, a ese que le dijo... El, el, el usuario que le preguntaron cuál quieren preservar. El Gmail pusimos como ejemplo. Lo buscamos. Acá está. ¿Sí? Ustedes lo van, seguramente van a tener que buscarlo acá. Apretamos acá y fusionamos. ¿Bien? ¿Qué nos dice? ¿Está seguro que quiere fusionar la cuenta del usuario tanto con la del usuario tanto? Mirá que la primera va a dejar de existir. Esta acción no es reversible. Le damos OK. Y la primera que elegimos se va a eliminar. Y la última se va a preservar. Bien, así es bastante simple. Fusión usuarios. Problemas que pueden tener. No tienen permisos. ¿sí? En el caso de portal de revista les puede aparecer eso. Y en caso de que, aunque sean revistas individuales. Les puede poner que no tienen permiso. En el caso... De que sea otro gestor. Gestor sobre gestor. tocan los roles. No, no, no hay potestad para cambios. no Entonces le tienen que pedir ahí al administrador del espacio. Sea revista individual o portal. Para que haga algún cambio. sí Pero si no, háganlo ustedes lo, lo, las fusiones. No tengan miedo. total al final les pregunta. ¿Está seguro que quiere? Así que... Y en el caso de que se mandaran... Este problema, digamos, de que fusiona incorrecto ¿qué, ¿Qué pueden hacer? Bueno, de última cambiamos el correo electrónico si, no, si fue por un tema de correo electrónico No pasa nada, ¿sí? Pero la idea es no tener multicuentas Ni los usuarios nuestros Menos los evaluadores Porque al, caso, al momento en el proceso editorial De tener que asignarnos, no va a crear confusión ¿Cuál usa? ¿Cuál no usa? Siempre una Y siempre bajen esa línea para los usuarios ¿Sí? de que no se creen tanto ponerlo en la cerca de la revista, como informarlo, ¿sí? En, en los casos de en los procesos editoriales, ¿bien? Bueno, listo, nada más. Bastante simple, cualquier cosa, dejan un comentario, ¿bien?